Solía acompañar al médico en su visita y recalcaba las prescripciones de éste. Se interesaba sobre todo en los embarazos y en la crianza de los niños y estimaba como una de las mayores blasfemias aquello de «¡Teta y gloria!» y lo otro de «Angelitos al cielo». Le conmovía profundamente la muerte de los niños. Un niño que nace muerto o que se muere recién nacido y un suicidio me dijo una vez, son, para mí, de los más terribles misterios. ¡Un niño en cruz! Y como una vez, por haberse quitado uno la vida, le preguntara el padre del suicida, un forastero, si le daría tierra sagrada, le contestó. Seguramente, pues en el último momento, en el segundo de la agonía, se arrepintió sin duda alguna. Iba también a menudo a la escuela a ayudar al maestro, a enseñar con él, y no sólo el catecismo. Y es que huía de la ociosidad y de la soledad, de tal modo que por estar con el pueblo, y sobre todo con el mocerío y la chiquillería, solía ir al baile, y más de una vez se puso en él a tocar el tamboril, para que los mozos y las mozas bailasen, y esto, que en otro hubiera parecido grotesca profanación del sacerdocio, en él, tomaba un sagrado carácter y como de rito religioso. Sonaba el ángelus, dejaba el tamboril y el palillo, se descubría, y todos con él, y rezaba. El ángel del Señor anunció a María, Ave María. Y luego, y ahora, a descansar para mañana.